Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Un Rob Explorer, un jueves más. Este jueves creo que no han habido estrenos en Quest, Gaby, si no me equivoco, no ha habido sorpresas. Pues no he visto ninguno, como no les han producido en el último minuto, que es lo que no he podido ver por estar aquí ya enchufado, pero hoy no había ningún estreno previsto en Quest, ninguno en Playstation y nada importante desde luego en Steam. Está todo el mundo queriendo vender los juegos que ya han lanzado en la rebaja del dichoso Black Friday. Pues sí, lo último así sí que, que, que... que llegó a Atla fue este de la cerveza y los boomerangs. Eh, sí, ese llegó ayer, creo. Sí, sí. sí. sí. Bueno, bueno Así que vamos la... a jugar a juegos de la semana pasada. Sí, sí es que la semana pasada salieron Pua, pero vamos, que es que, es que no... Cogimos dos la semana pasada y hemos traído otros dos. Bueno, y hay muchos más, ¿no? O sea que, que como a ver. Muchos, <ríe> pues vamos a empezar con Redemption Guild, si, si te parece, Gaby. Viendo el este juego de PZVR, que ha estado mucho tiempo en desarrollo. Y que no es que lo hayan sacado completo. Lo han sacado en acceso anticipado. Con planes de, de que esté completo el año que viene, al principio Y es un juego, como dicen, mundo abierto, RPG, cinco clases. Con 20 niveles cada clase, cientos de, de niveles para desbloquear. Se puede jugar en cooperativo o en solitario, como voy a decir. Sí, para yo. cuatro jugadores. ¿Eh? Y cuesta 25 euros, que no sé si lo has dicho. ¿eh? No, no. Cuesta no lo 25 he dicho. pavos y no tiene ningún tipo de repaja, ni de lanzamiento, ni de oferta de otoño, ni Black Friday, ni nada. Es lo que hay, 25 pavos. ¿eh? Y cuando quieras, yo estoy ya en la taberna Así que Venga. ¿Ya nos empezamos o vas a...? Sí, sí, no, dale, dale Venga, si me dices que, que Me estáis veo, viendo Veo tus manos eh, en una taberna unas, ¿no? manos blancas, unas manos blancas En una taberna eh, Lo primero, vamos a A ver que no hay colisiones Atraviesa Mis manos blancas son fantasmas y esta sería pues la base de operaciones aquí esta chica nos ofrece comprar pues una espada armamento una corona aquí tendríamos pues, personajes jugadores que en este caso pues son pues no sé son npcs que no hacen nada están ahí quietos ya vais a ver que los gráficos me voy a mover un poquito los gráficos son mmm, bastante sencillos. ¿eh? Voy a acercarme aquí a, a uno para que lo veáis. O ya veis que, en fin, no sé si llamarlo pixel art, voxel art o eh, minimalismo. ¿Eh? Voy a recorrer un poco esta taberna para enseñaros lo que hay, el gimnasio o la zona de entrenamiento. Estas son las, las clases que tenemos, que tenemos el clérigo, tenemos el elementalista, que sería como el mago, deberíamos el caballero, el knight y este que se me escapa, el rojo, rojo. Y, el, y el que soy yo, que soy el berserker. ¿vale? Eh, como ya he dicho, no tiene colisiones, entonces pasan cosas como esta, que tú con la espada atraviesas a estos muñecos. Vale, el micrófono. Oh. <risa> pero cógelo me ah, estaréis escuchando con el micrófono en la revés te sigo escuchando, te seguimos escuchando por eso Venga. entonces, bueno eh, si queréis se a la espalda las armas, eso sí que funciona y vamos a ver unos enemigos pues, por ejemplo, un orco niño Venga. 9 segundos, Mira, mientras aparece el minion, este orco, me cojo el micrófono de suelo. Todo está previsto. Que antes me comentaba antes de empezar, Gaby, que, que, que digamos que su competidor Raimon VR podría ser o es Zenith, que es otro juego. Sí. Y Zenith tampoco tiene condiciones bueno, que yo recuerde, ¿no? Era no un poco... un, un, unos gráficos un poco mejores, sí, y sobre todo una comunidad de jugadores. Bueno, este sería el orco que me ataca con fuegos, magias. Yo creo que este es un orco tipo clérigo. Judah <risa> oh. y Las armas tampoco tendrán peso, supongo, ¿no? Las armas no tienen peso. Y entonces las mecánicas de combate, un poco esquivar. ¿no? las mecánicas de combate. Con, con la inteligencia que tienen estos enemigos es, si te va a atacar con llamas, te alejas, cuando se pasa le das unos cuantos espadazos. <risa> y te vuelves está, a dejar. Está, estaba mirando la pantalla, pero te acabo de ver el gesto que estás haciendo. <risa> parece que esté escaneando ahí. <risa> sí, a ver, es que como estáis comentando por el chat, Zenith tuvo suerte que se hizo virar A ver, Zenith tampoco que sea un, un juegazo, al menos a mí no me lo parece es cierto que lo han ido mejorando y, y, y le van a mejorar incluso los gráficos en PC es, para que lo van a sacar es, para es Play, Play de Es otro de los que están en acceso anticipado Zenith y sí que ha recibido actualizaciones, ¿vale? Bueno, esto es la taberna que tiene habitaciones, tiene biblioteca, tiene dormitorio, habéis visto el dojo, la sala de entrenamiento, distintos comerciantes que te venden objetos y esto sería el mapa del mundo abierto. Ahora mismo tenemos cuatro escenarios, bueno, puedes ir a areda, el... la, la, la arena... dunes... No. Se abre ahí un portal. Arena areda. Un laberinto que se llama Tilnu. Algo de, de exterior. Un paisaje, que digamos... Eso. Y un paisaje... La posada esta de Borils. Vamos a ir aquí. ¿Vale? Y atravesamos el portal para ir. ¡Yuhi! Ahora tardará un poquito en cargar, no mucho, unos segundos. Según dice ahora, tiene dos zonas masivas de aventura. La Boril Stan, que creo que es la, la que has elegido, y la otra que comentarle la Areda, las Dunas de Areda. Eso es. Luego tiene una que es un laberinto, hay unas mazmorras típicas, llenas de esqueletos y, y tesoros. Esa no la creo que la ponga porque se ve muy oscuro. Bueno, pues aquí estoy en este bosque, pues ya veis, ¿no? Los gráficos como son, sencillos, sencillos, cuadraditos. ¿Eh? Sí, a ver, no, canta mucho... un poco la textura del suelo. Los árboles sí, podría ser sí. pasar. No. Mira, lo mejor yo creo que está esto el agua. Para empezar, las manos mismos son bastante tristes. Que sean así blancas. Sí. Parece que estén oh, sin hombre. acabar. Eso es. Eso es. Hombre, el juego está sin acabar, pero demasiado sin acabar. Aquí se ha abierto el cofre y hemos encontrado pues aquí un, un tesoro ¿Eh? pues para la mochila ¿Para Dice, me, me dicen que parece Horizon Wars eh, pues no, Horizon Wars tiene mejores gráficos creo yo, pero por ahí por ahí pero bueno, podríamos perdonarle eh, que los gráficos sean sencillos si el juego fuese divertido y el problema es que, por ejemplo, apareces aquí y es un mundo que está súper vacío. Estoy aquí en un bosque. Pero no tienes un mapa para lo típico de hacer quests, que te marque objetivo sí. y todo esto. A ahora, ahora tengo que encontrar aquí algún personaje que me dé alguna misión. ¿Vale? Uh -huh. Oigo como hay un, un redoble de tambores. Y no sé, ahí arriba veo paseando uno por el puente, pero no sé cómo subir. Por aquí no sé. Antes me encontró enseguida a uno que me ha dado una misión de matar orcos y tal. Voy a seguir caminando por aquí, pero ahí aparece en otro sitio. Apareces en sitios diferentes. Eso, eso, eso que lo, lo que tenía que hacer era lo de escalar, ¿no? Escalabas, creo, y planeabas, ¿no? Escalabas y volabas. Este sí. eh, No. Eso está bien. Vamos a ver. Aunque depende del si, tipo de juego. Si me meto, o sea, si me no porque bueno, es, no tiene por qué ser necesario. Voy a evadir el río. Si no, pues me voy a otro escenario que sea más pequeño, porque aquí... Aquí, por ejemplo, claro, encuentro... pero, pero Mira, tú, aquí, o sea, que tú has salido aquí en medio y, y no, no te han dicho ni siquiera qué tienes que hacer, o sea, misiones. No, no, sé. no, no, porque te tienes que tienes que encontrar personajes que te den misiones. Bueno, aquí puedo ¿Y, la, un... y la historia del juego, que, que el mundo, el mundo se acaba. Pues que tienes que eres, eres, que eres un héroe y tienes que progresar y ya está. Mundo de fantasía, ¿qué quieres? ¿Qué historia tiene Zenith pues tampoco tiene gran cosa, ¿no? Es un héroe y ya está. Aquí me voy encontrando tesoros, pero por ejemplo no consigo subir hasta él porque me quedo atascado. Ah, ahora. no tiene posibilidad de saltar. Eh, quiero ese tesoro, pero no llego. Bueno, podría jugarlo de pie o moverme, pero bueno, vamos a ver si consigo encontrar a alguien por aquí que me dé una misión o que me ataque a algún enemigo. Yo creo que sí. Vamos a ver. Mira, mira, mira, mira. Aquí, aquí tenemos uno escondido. ¿Pero ese es un enemigo? De los. No, ah, no, este NPC, es un, este NPC. Ese, eh, eh, este es un NPC. Tiene ahí ese halo amarillo Y bueno, no, no lo hemos dicho El juego está completamente en inglés Si queréis os enseño sí, sí. Las opciones que tiene pff, Muchas Pero no, un pone, Aquí. Ni siquiera tiene subtítulos Nada, no, ni siquiera tiene subtítulos Pero bueno, tampoco te va a hablar nadie Más que te, Ya ves que este personaje no habla Te salta ahí la misión escrita y ya está Este sería tu, tu personaje Tus posibilidades de Tu ataque, inventario pregunta si te puedes poner guantes para no llevar las manos así inventario pues mira parece que me hay guante de momento basura equipamiento nada. bueno tampoco tiene gran cosas eh bueno. aquí la minera misterioso la minería misteriosa hola bla bla bla bla, bla que sí pues acepto la misión y está activa bueno. Y nada más aceptar la misión ya no me acuerdo Hace hace un, un año, casi dos años, jugué en cooperativo a, a uno así de estos de aventura que creo que era para cuatro jugadores. Creo que era algo de... Pues no me sabe el nombre ahora. Y también era muy sencillo los combates con espada y todo esto dejaba mucho de desear, pero se salvaba el juego por el tiro con arco que tenía, que no estaba mal. Era Luego, si un, queréis, puedo campaña. probar un personaje... Que en vez de espada tenga. dispare hechizos. O una varita. O con un báculo. Pero es que yo lo que he estado jugando estos días. Desde la semana pasada. Es que llega un personaje. Te ataca. Tú te acercas. Le das espadazos. Sí, la verdad que el que yo decía antes. está mejor que eso, la verdad. Por lo menos el enemigo se movía. Se movía el enemigo. No, no reaccionan. No reaccionan. ¿No? <risa> Hay un personaje que tiene escudo. Pero como no hay colisiones, pues... A, a ver, ver, pongamos que, que sea al principio y los enemigos son... <risa> no saben que se puede andar, ¿sabes? Yo qué sé. Venga. Venga. Voy a coger aquí. Mira, como tenía misión de minería, tenía aquí para... A ver si que te podías agachar con un botón, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? Bueno. La verdad es que el juego Porque no parece que esté teniendo mucho éxito en Steam. De momento... Eh, creo que tenía creo que tenía cuatro reseñas y dos negativas y dos positivas, o algo así, la última vez es que mira o, o Sí, posible. sí, dos negativas y una positiva. Pues mira, eh, yo lo único que puedo decir para tratar de salvarlo es que está muy en acceso anticipado, que es el típico proyecto que lo habrá hecho una persona o dos durante tres o cuatro años. Genial, gracias por tu esfuerzo. Y, y eso, Pero, no, sí, eso sí. no significa que vaya a ser malo, porque ya sabemos que hay juegos que no, eso... No por hecho por, por, por una o dos personas. Pero sinceramente, visualmente no entra, ¿sabes? Con estas manos... Que tampoco no, y aparte, entrar, si, no si, si, si en la parte de VR se basa en hacer ese gesto, que a mí me recuerda a las épocas de la Wii, ¿no? Cuando hacía así ping, ping, ¿no? Y movía el mando. O sea, no sé, uno en VR quiere, aparte de estar ahí dentro, pero un mínimo de mecánica, ¿no? no sé visualmente ahí, pues ahí a lo mejor se este salva paisaje. ahí a lo mejor se salva el mago ¿sabes? el mago como sí que disparar las cosas a lo mejor tiene más gracia como decía antes si queréis, o... vuelvo, a, si queréis vuelvo a la taberna y escojo el mago ¿eh? para enseñar un poco más venga corre que de mientras me preparo yo el siguiente juego que, que por no el chat decía que no hacía falta pero venga enséñalo joder a ver, vuelvo a la taberna se supone que atravesa el portal sí y otro paisaje venga pues Venga, sí. Yo, de, o sea, de mientras yo voy cargando el otro. Yo quiero que me guste el juego, quiero defenderlo. Pero entre que no hay nadie, porque no, no, no tampoco lo han promocionado mucho. No han dado apenas kiss. A nosotros sí, ¿eh? que conste, que eso tenemos que agradecer. Por eso me, me, me, me, me sabe mal no hablar bien de un juego de alguien que se habrá pegado un montón de tiempo desarrollándolo. Pero es que. Lo, pues, hay que ser objetivo ocho. también. Sí, sí, sí. Eh, ya, a ver, sí si, que si, si, si, si, a mí se me nota cuando algo me está gustando y sonrío y me lo paso pipa. Y aquí estoy un poco como volviéndolas pues, venir. Intentando enseñaros cómo es un juego que, sinceramente, le queda mucho, mucho trabajo por delante. Eh, tenemos aquí un clérigo. Entonces, lo que tienes es un báculo que dispara cosas. Pero casi mejor. Ojo, el mago, el elementalista, que tiene como una, un libro de hechizos. Hostia, verá ver si no reviento yo bien el micro con el bate. <risa> Otra cosa que pasa es que tienes ranuras para guardar las cosas. No sé si estáis viendo... Bueno, una, una botellita de salud. ¿Vale? Pues vale, la usas. Y me volvía loco para volverla a colocar en el cincho, porque no, no sale la, la, la ranura, entonces a mí... Me daba la sensación de que se me, pega, se me quedaban las cosas pegadas a la mano y es que, que hay que encontrar el punto exacto donde dejarlo y es complicado, lo acabo de conseguir. Bueno, pues no sé. Vamos a... mientras te preparas, pues me voy, me, yo, me, yo me estoy estoy me voy a... Yo estoy ya, o sea, estoy ya. Pues como queráis, enseño otro paisaje o empezamos con el What the Bat que ese lo he jugado yo y sí que me ha parecido divertido. Sencillo, de gráficos, pero divertido. Cosa que a este no lo puedo decir, este es sencillo de gráficos... Pero pff, aburridillo. Os voy a enseñar solo un minuto de un nuevo escenario. Por ejemplo, alguno de las arenas. Y ya nos ponemos con el tuyo. Venga. Pues Redemption Guild. El, el gremio ¿no? de los redentores o de la redención VR online RPG no te cargues el micro que tienes que dar tú con el bate no, no aléjate un poco de la mesa va a ser complicado a ver si os enseño, a ver si os enseño este escenario se termina de cargar espera un segundo está pasando algo raro y bueno, pues, mientras tanto a ver si empieza el mío Yo a Redemption Guild, ahora mismo no puedo recomendar su compra Sí que hoy han mandado información con su hoja de ruta Tienen previsto seguir mejorando, actualizando, añadiendo nuevos personajes, misiones, mundos Bueno, a ver cómo evoluciona, pero... Eh, no sé, este es un escenario, pues el otro era un bosque, este es un escenario de desierto con palmeras Una misteriosa torre moderna en, en medio, por ahí veo a un, otro personaje me va a acercar a esta torre, hay unas islas flotantes Con este báculo disparas ahí como... lo cargas y ¡paf! Te sale ahí como una, una parábola o una bola de energía Ahí veo un esqueleto o un enemigo. Voy a darle con esto, a ver si lo acierto. A ver si lo acierto a distancia. Venga, le he quitado 20 de vida. Uy, él también me dispara. Somos los dos clérigos. Vale, Gaby, yo estoy listo. Venga, pues dejo yo aquí el mío, que tampoco tiene mucho más que enseñar. Y vamos con el tuyo. Dime si está ya en pantalla. ¿vale? Venga, un segundito, que me voy yo quitando el visor. Me voy quitando el visor. Y Ahora tú no me oyes. Sí, me sí, voy te cambiando, te oigo, eh. Bien. La es que. O sea, tiene, está pasando algo raro. Un segundito. Ahora tengo yo que apoyarme el audio. El canal del audio. Bueno, sí, sí que me estáis viendo. Bueno, sí, sí, se te ve, se te ve. Se ve esa copa dorada que tienes que... Es que ¿sabes lo que está pasando? Que no me ¿Eh? detecta... Como, o sea, que, que se me apaga la pantalla al rato como si, me hubiera, como si no tuviera el viso expuesto. No sé qué está pasando. ¿Qué me dices? Súper extraño. A lo, mejor el, a, a lo mejor el cable que no hace buen contacto. A, mí a veces no, me pasa. Pero, pero, pero me refiero a ser el sensor del casco, en teoría, ¿no? ¿No? Eh, bueno... Bueno, eh, ver, what the bat, no tienes brazos y tienes bates Acabo de arrancar el juego y arranca así O sea, tú sales aquí y no tienes sí, sí. ni idea de dónde estás En esta pit, en bueno, este campo de, de béisbol parece, ¿no? No puedo mover ni hacer nada Tengo ah, un botón debajo del bate Que si le doy Hace como una foto, parece Se pone en blanco así, suena Bueno, supongo que te voy a dar un viaje a esto Sin reventar ¿Ves que se ha puesto negro? Sí, lo, lo vemos Pues le tengo que dar el botón de, de, de arrancar el quest en fin, a ver si quitando, ver. cuando pase esto se arregla, no sé. Es reiniciar el juego y todo. A ver, a ver cárgate eh. la copa esa, venga. Acá. ¡Tiene giro por... ¡Oh, tiene colisiones! Tiene giro por... No, sí, sí, los, los bates todos tienen colisiones, como veis. Bueno, saco ahora aquí, que te va a dar la foto. ¡Oh! Supongo que voy a darle... Bien. Clarísimo. Este esto es... es... Los primeros rompecabezas y también tutorial. Sí, hay que acertar, tienes que tener puntería. Bien. <risa> el juego ah, empieza muy sencillo, pero luego se va, se va complicando, ¿eh? Sí, se te va vacilando. Ahí. Y te va vacilando. Se supone eso, que o sea, eres una persona tío. que en vez de brazo tiene bate y tiene que, que vivir el día a día, ¿no? Hostia, hacer el bate volando. <risa> y como ellos el dicen va vacilar, ¿eh? es un juego absurdo bueno entre comillas absurdo. ahí le tienes que dar le tienes que dar a la copa bueno lo siento que pase esto pero no no pero queda claro. otra bueno a ver si le, venga tienes que dar a la copa eh y no el micro <risa> no, vale. no. O, o sea que eso falla no y ahora qué pasa ah tienes que revisar con este botón sí eso ah. es, eso es de reinicio. Buah, a ver si nos tiramos aquí todo el rato. Oye, a mí esto me costó 30 segundos Bien. Dios, ah. vaya pedazo de bola. Ajá. Un pajarito. Bueno, vale, un home run eso se llame, ¿no? Eso es. Hala. Por encima, por encima. Sí, sí, hasta ahí llego. Eh. <risa> Aunque eso es rugby, ¿no? Esa cosa, ¿no? Esto es rugby. Bueno, Oye, en español, ahora nos va a contar la ¿qué? historia. ¿En español? Sí, en español. Ahora nos va a contar la historia de... Bueno, de, de, de la niña que eres, desde que eres pequeñita, a tu adolescencia, cómo vives con unos bates en lugar de, de manos. Eh, Entonces, vale. bueno, estás ahí en la guardería y ya sabes... Pero como no tienes manos, tienes bates, pues Oye. se complica la cosa. Es complicado, ¿eh? ¿Y ese es tu amigo, el elefante? Sí, ese es como nuestra mascota. Nos acompaña en varias fases, por lo menos yo juego un poquito, ¿eh? Eso es un poco trampa, ¿eh? ¿Por qué trampa? Oye. Esto me recuerda al Tentacular, ¿eh? Hostia, flota al pez. Vale, al Tentacular, al Surginer, al Han Physics Lab. <ríe> da igual que entre perfecto. Oh. Venga, vale. Estas cosas molan. Lo de ver, ya sabes, el, el diorama. Ahora tienes que darle a la pelota de béisbol. para jugar la siguiente misión tienes ves... que como que Ah, vale, me he pasado esa y ahora esta, ¿no? Eso es, sí No, pero tienes que mantener ahí, ¡pup! está ahí Platilla de plátano, o sea, plato de plátano Papilla o... de plátano o... A ah, papilla sí. Y te vas, una papilla tienes, de... que go... no, tienes que golpear el plátano y entonces saldrá un trozo de plátano contra la pared y con eso tienes que dar a la copa uh -huh. En plan catapulta o algo así O wow, casi. ¿Sí? Oye, la física está guay. Sí. A mí este sí que me ha convencido, ¿eh? Me ha parecido divertido y luego se va complicando, complicando. Bueno, como podéis imaginar visualmente. O sea, es sencillo, sencillo pero, pero se ve bien dentro del juego. Aquí, aquí, no, no, a la copa no. ¿Y darle al botón, ah. al botón de la batidora. Sí, que está dentro del elefante. Sí, hay, hay secretos en cada nivel. Hay. Madre mía. Con esta cosita. ¿Y eso por qué será? Pues eso. pues no, no, a si... que reiniciar el visor y se arregle, ¿sabes? Vete a saber. Oye, no sé, se supone ahora, que.. Le damos, ahora las, ¿no? a... Sí, sí, ahora, ahora tienes que dar a las tostadas. Que claro, se van ocultando. Se complica la cosa, tienes que. Venga, una. No, ahora. dos Este juego, la verdad es que... <risa> Curioso, porque cada no sabes lo que te va a tocar, ¿no? O sea, cada vez será más diferente Y ¡Yep! la paranoia que se lo han inventado Que son los creadores del Watt de Golf Que yo no lo he jugado, pero dicen que también es divertido Sí, aquel era como una parodia de los juegos de golf Era para móviles, ah, ¿no? Y este lo han hecho para, para VR no me joder, es que sea no Pero pues si vas bien, ¿no? Es que es lo que pasa, que le estoy dando al, al bate y me caigo en ti sin querer Ah, es donde está el... iniciando Vaya, es que entre pues... que se paga el visor <risa> A ver Este está en la tienda principal Espera, de quest Salió el jueves pasado y cuesta 25 euros 24,99 sí 25, vale lo mismo en Steam Todo hacia la ventana que también ha salido para PC en Steam madre mía no me gustaría tener Eduardo manos tijeras esto es como eso Eduardo manos <risa> tijeras pero en este caso eh, hey, Jenny si había dado. manos de, manos debate Venga, solo me queda uno. Solo falta que no reinicie ahora. Son todas, y las que has jugado tú, o hay otras y más. No, cambia, cambia, cambia mucho. Cambia mucho. De hecho, a ver si te pasas esto de cuando eres un bebé, digamos, y ya llegas a la adolescencia, es cuando se pone interesante. Sí, sí, me estás desesperando porque lo he reiniciado antes. Bien. <risa> vale, y ahora va a salir aquí, me imagino oh, no. ¿Los castillitos de arena o qué? ¿O qué pasa? Cajón de arena Pues ahí tienes que llenar el cubo de arena Fácil, fácil oh. Espera, no te emociones Y ahora lo que tienes que hacer es darle la vuelta ah, vale, para vale. luego poder hacer un castillo Joder. ¡Ah, eso Joder. no es tan fácil, eh! Pues ahora ya no llego Está bien que se quede guardado cada paso que da no, Y que no tengas que hacer todo, ¿no? ¿No? No perder así el tiempo, te explico. Ahí hay cosas enterradas en la arena. ¿Sí? Ahí la gracia de este juego es saber qué es lo que tienes que hacer: golpearlas con el bate oh. para sacarlas. Vale. Mm. Bueno, este, este no parecía muy complicado. La ducha, el baño. Este fácil es cuando bañera. eres un, un, be un bebé. Dios. Fácil, fácil. Oh. ¿Te acuerdas del el juego ese de Baby Hans? <risa> bueno. Me tengo que No, supongo que cerrarlo cuando llegue. No, algo. no. Ya está. Uh, ¿me hay que cerrarlo? Eh, no sé. Tienes que llegar y ya está. No, tú deja. Que, vamos, yo he jugado esta mañana un poquito. Ah, vale, vale. Ya está. <risa> Y ahora... Eh, ah, tienes que, golpear, tienes que golpear a la copa, con lo cual tendrás que... Tendrás que darle a, a la copa pues lanzándole el pato, o... Ah, tienes, tienes que golpear las tres cosas, que estando ahí sentado no sé si vas a poder. ¿Pero en serio? quieres que golpee eso? ¿Cómo vean. sí Si, si no, no pasas la fase. Pues como no lance el controlador... <risa> Hostia... Eh, sí, sí, ahí, eh, eh, venga, venga, venga No puedo, no puedo, tengo la, la pantalla aquí delante Pues como no te eches atrás la silla y, re, y recentres Sí, cierto O sea, espera que me... No, espera que me lío Eso, eso, eso, eso. atrás o luego puedes acercar Tiene que haber algún truco, ¿no? O sea, no puede ser esto así A ver, espera sí. Se llama tener ¿Ve? un poco de espacio No sé lo que he hecho, o creo Lo hago sin querer Ahora querer. tienes que darle a la copa. A ver si consigues darle la copa y no dar al micrófono. Pero yo al creo monitor. que la copa le tengo que dar a aquello. Guau. Joder. <risa> pues esto no está muy bien pensado, eh. O sea, me refiero por si no tiene ah, espacio. Yo en esta me tuve que mover por la habitación, sí. También me. Me quedé ahí un poco como diciendo, ¿eh? Nada, no. Me parece que no vamos a quedar aquí, eh. No, tendrás que, tendrás que tirar para atrás, para atrás, todo lo que puedas sin que te tire el cable. Es que Dale al botón me de tira. recentrar. Y, a ver. a ver. Y ahora sí, a ver si te puedes acercar a darle. Es que tampoco es que me acerque mucho, macho. Venga, venga, venga. No. Quieres que a la copa. A la, a la ah, botella esa creo que no tenía que... colisiones, no. A la botella no, que esa no tiene colisiones, ¿cómo ¿no? ¿Cómo le voy a dar la copa, la copa si copa. está a un kilómetro? Con el bate. O, manda... o lanzándole espuma, o agua, o yo qué sé. No Será otra prueba. cosa. Oh, yo no sé. Yo me acerqué y le di con el bate. ¿Te has dado cuenta que era simplemente hacer burbujas? ¡Ah! Ya decía yo. Y hacer burbujas, me cago en la... Hay que pensar. <risa> bien, bien, hay que pensar. Claro, claro, es que no puede ser. O sea, el juego está pensado... Espera, la... da... espera. Creo que... que lo has dado sin querer a, a, a, al cajón de arena otra vez. No, no, se ha apagado. ¿No? A mí... Eh, no, sí, ¿qué? Ah, ¿Cómo se sale? Ah, eh, pues no sé, botón del menú o yo qué sé. Ah, menos mal, el sí. menú te lleva atrás. Vale. Venga, pues ahora a la, a la niña. Tienen aquí unos botones de opciones, en ¿eh? un segundo, que lo veamos por lo menos. Español, sí. ajustar Español, la altura... Modo, modo, modo surdo, furdos. Música, efectos y poco más. Y esto que te... Que te trate. Ah, esto es lo de antes del Ah, eh, bueno. Sí, ese es el primer mundo, sí. Pues tienes que ir al ah, siguiente que mundo, mundo, que todavía. es. Eso es. Tienes que darle a la. Eh, eh, eh. ¿A la cámara o qué? Mm. Pues dale a la cámara a ver, pero eso es para las fotos, sí, dale a la cámara a ver. Supongo que tendré que ir. Teoría, el cajón de arena me lo había pasado. Siendo fotos, haz tu selfie. O no sé, si tú pega un bate, yo qué sé. Me voy a What aquí ¡Bien! Rómpeme para acabar el capítulo Hala, pues dale a la tele Y ahora tengo otro mundo, supongo deberías tener otro mundo Eso es Vale. Pues a la pelota de béisbol espavila Ahora que soy un adolescente Aquí ya has ¿no? crecido Ahora aquí ya has crecido Eres una niña Bueno, eso está claro a... Esto es lo que has querido hacer siempre Con el despertador <risa> <risa> oh, A ver, a ver aquí no, aquí no te voy a decir nada Adivina lo que tienes que hacer Lavarme los dientes, digo yo <risa> ¿Y cómo? Pues... <risa> Está claro, ¿no? Que tendré que acercarme, ¿no? <risa> A ver un segundo, porque... Un momento... No, no, no te tienes que acercar, no te tienes que acercar. ¿No? Si, si le golpeas al... Si golpeas al tubo de pasta de dientes, suficiente. y vas bien, y vas bien. Pero no me tengo que poner la boca. <risa> ¿O qué? Mira, tú golpea, tú golpea la pasta de dientes. Uy, ahora no... ¿Qué pasa? Ahora no tiene colisión, eh Vale Entonces... Yo si quieres te, te doy la solución para que avancemos, eh Ah, ya <risa> Bueno <risa> Qué asco del suelo lo has cogido <risa> <risa> Hombre, da igual Jajaja <risa> <risa> Bueno, no parece que sea... Este juego te hace sonreír, te hace reír. Es divertido. Ahora tienes la copa ahí atrás. Ey, ey, ahí va el tracking bien, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió porque pongo el mando en la espalda y... ¿Y ahora qué? Si te das la vuelta no verás al elefante porque es como tu amigo imaginario. Oh. ¿Ves? No está. Pero se ve en el espejo. Vale, y ahora se supone oh. que... ¿Ya has hecho la vuelta, la vuelta a dar al botón de la pasta de dientes o qué? No, no Creo que sí, ya has reiniciado Sí, la habrá reiniciado porque yo veo la pasta de dientes ahí O no pero, sé Pero, ahora no, ahora te tienes ahí. que Ahora te tienes que lavar, te, te tienes que lavar la cara O el cuerpo Pues será con esto Eh Con bueno, agua y jabón No, bueno, no sé, lávate los dientes otra vez Si quieres Agua caliente, venga Yo, yo, no, me, yo no me lavaría <risa> Con pasta de dientes, pero tú mismo <risa> Joder, no me deja ahora hacer nada Bueno, hablaré con este Y tú frótate, frótate Ahí, frótate Con agua y jabón o no, con agua Y jabón no hay <risa> Pero no hace nada, ¿no? Yo me he frotado y he pasado de fase esta mañana A ver, que seguramente como he hecho lo de la, esto A ver, a ver Moja bien, moja bien el bate Lávate la cara, la nariz, las axilas, el sobaquillo. Tiene seguro que ya no tira agua para que se vacíe. No hace nada, David. Se te escapa algo. ¿Me tengo que con el váter o qué? ¿Sigues ahí? ¿Me oyes? da un segundo, me he ido yo. Ah, vale. Digo, más abandonado. Frótate el cuerpo, el sobaquillo, no sé, yo me froté así como el cuerpo, la cara, y pasé de nivel. Pues mira, a ver si hay alguna copa por ahí, pero sin, sin la pasta de dientes, claro, porque... Solo con agua y jabón. O bueno, sin, sin jabón que no hay. A lo mejor tengo que lavarle a este ¡Ah, no! No, ya sé lo que hay que hacer, que estoy equivocado, no, no. Tienes Déjeme. que limpiarle los colmillos al, al elefante. Claro, me da. Pasta de dientes al bate. Va, hasta de. Uy, que. Me qué? lo no estaba imaginando. Hasta de dientes a los colmillos del elefante. Voy, voy, voy. <risa> y voy yo de esto. Ah, es yo... Claro. Yo te sigo y me engaña. Sé <risa> <risa> real. Oh, Cereales, venga. Eh. Eh, pues yo aquí ya más no he jugado, eh. Que conste, aquí te estás a tu libre albedrío. Ah, que no funcionaba la caja al principio, ahora sí. Joder, eso tiene mucho azúcar, eh. <risa> vale, y ahora que. Eh, hostil... Joder, pues... Supongo. <risa> <risa> apazca tu madre o tu padre. Dice Rojis, te lo vas a pasar entero, hombre. Esperemos que sea un poco más largo que esto. No sé cuántas horas. Sony, son, son y 40, para que sepas lo que llevamos. Tenemos como 35 minutos de programa. Yo No sé, tengo que romper. Ahí está, bien, bien, bien. ¿Hago una más? ¿O qué? ¿Cuánto has dicho que llevamos? Sonic, Sony 40 Llevamos 35-40 minutos de programa Venga, una vale. más Una más ah, Vamos a hacer el cerdo Ganarse la consola Venga, la consola La Play 5 Uy, ¡Ah! Hay un calcetín triquea Mira, tri, triquea Pues habrá que meter el calcetín en la lavadora sí. Supongo ¡Buah! la primera ¡Buah! Wow. Oh, ¡Oe! Eh, ¡Qué bueno eres! ¡Yeah! <risa> ¿Tres calcetines? por ¡Impar! ¡Muy mal! <risa> ¡Hostia, plancha. Josús. mira, mira! ¡Qué nivel! A ver si vas a quemar el calcetín <risa> ¡Joder! En fin... No sé qué hay que hacer. Sí, hay ah, que sí, sí, más no. cosas. La parte, bueno. o sea, la ropa interior. <risa> si tú lo dices, yo voy a decir el trapo de cocina. Ah, sí, pero parece un gallumbo, sí. Sí, son, son calzoncillos creo yo. <risa> Toma. Están un poco al No, esos calzoncillos, eh. <risa> Están un poco rígidos. No, sé no sé yo de qué. Sí, para eso lo vamos a planchar ahora. Yo nunca plancho los calzoncillos. Bueno, ¿quién, no sé. ¿Quién del grupo plancha los calzoncillos? Sí, sí, no vale sí, que todo. se lo haga su madre. Los cazos, tío, no sé. No, no me planches. <risa> bueno... has ganado la Play? ¿Te has ganado la Play? A ver, a ver, a ver. O para una Nintendo Switch o <risa> que sea, o para, o para, para una pi... o para Una Nintendo... una, no. una Pimax... Una, <risa> una Pimax Portal. Portal. Hostia, qué juegazo. ¿es? Eso, tiene... ¿Qué eso tiene pinta más de ser ni... Nintendo con cartuchos. O Pero, una drincas. aquí creo que hacen un guiño a su juego de What the Golf Porque tienes que sí. jugar al golf oh. Yeah walk, sí. walk about mini golf <risa> Bueno, no está mal esta cosa Oye, complica sí. oh. <risa> <risa> Qué paranoia que se ha quedado ahí Qué hace? Yo qué sé Tendrás que ir para atrás si no, lo dejamos, ¿eh? Se lo baja aquí. Venga, lo dejamos aquí. Para no deschipar todos los puzzles a la gente que le esté gustando el juego. Mira, me ¡Oh, el gato! Está curioso, está gracioso. Mira, la sí. Mi gata para rato. Tenía una rumba y al final no la usaba porque le daba un montón de miedo. Se metía debajo del sofá cada día que Pues es curioso el juego. No me extraña que... O sea, si el anterior ha sido normal. Tiene buenas críticas. Ha hmm. ah, gustado. Es sencillo, pero da lo que promete, divertido y, y usa bien las mecánicas VR, las colisiones. Tiene sí. colisiones. No sé qué le pasa hoy a mí esto. No sé. Cámbialas, una, cómprate unas pro. Sí, sí, ya voy. <ríe> Pues nada, pues hoy dos juegos muy diferentes. Uno de la Master Race PC, que podía mm. haber salido tranquilamente en, pues, uno de Unlit Games. Es pues un sí. RPG Estoy poniendo online, el, trailer, el trailer de lanzamiento, lo estoy viendo ahora. Ya ha estado tres o cuatro años en desarrollo y yo diría que le quedan otros tres o cuatro... No sé, sea, si esto llega a salir en 2016, 2017, que no había nada ni parecido, pues diríamos, hombre, mira, un juego cooperativo online, RPG, esqueletos, magos, clases. Pero es que estamos casi en 2023. Ya, esa es la cuestión. Eh, en fin. Bueno, habrá Pero que ver, este... como has dicho tú, haces anticipado eso es, yo este ahora mismo en su, en su estado actual a no ser que seáis muy muy muy fans de los juegos RPG y que os estéis aburriendo ya con Zenith y queráis algo parecido pero distinto pues le doy, le doy un voto ni positivo ni negativo, neutro hay que esperar vale, y el, y el otro que voy a poner en el trailer enseguida y el, y el what the bat pues todo lo contrario Quizá la única crítica que yo le haría al juego es el precio. 25 euros me parece un... Hey, podrían haber sido 19, 15, 16, no sé. 25 me parece un poco... Pues un poco alto. Sí, a ver... Es que esa es la cuestión. Estaba buscando a ver si encontraba la duración. Pero bueno, en el análisis lo tendremos en Raro Virtual publicado dentro de no mucho. Ah, es curioso el trailer que han hecho con claro. pues, la chica y... Sí. <ríe> Quiero decir... Depende de cómo sea largo, si es muy largo y tal Oye, pues, o sea, A mí si me da 8 horas Y lo juegas tú, lo juega tu pareja Lo juega tu niño mayor de 13 años Porque este es un juego perfectamente Que es para toda la familia, pues le puedes sacar partido Si va a durar 4 horas y si te lo terminas En un par de tardes, pues, pues no sé Son 25 euros Caro o barato, pues ya sabéis Dependiendo del bolsillo de cada uno ¿eh? El juego claro, está bien, el juego da lo que promete sí, sí. Divertido, el juego, curioso, No, no, no, no nada nada me ha hecho gracia algunas cosillas original, y original, pero eso es lo que o sea minijuegos no no no no eso es. minijuegos o mini o mini en Steam para Pc y bueno ellos mismos lo dicen para y dice tus manos son bate adelante muévelas en una serie de minijuegos cada vez más absurdos que compone esta entretenida comedia sí, sí, sí. en RV que es mucho más que béisbol pues eso es lo que dicen más de 100 niveles únicos con físicas locas o sea para que no hagamos una no. idea no sé cuánto habremos hecho cada mundo en los ojos tiene cuatro o cinco no pues, sí, ahora sea, has hecho una docena. Bueno. Sí, pues eso. Pues unas cinco, para unas 5 horas de juego si todo va bien, tiene que dar. Entre que te atranca y da, o lo que sea. Ah, supongo, y los siguientes serán cada vez más difíciles, así que. Bueno. Digo yo, verdad de, bueno, de todo, sí. Muy bien, por, pues, el, por el chat dicen que por 15 euros se lo hubiera pillado ahora mismo, dice John McLean. Bueno, sí, una rebajilla o un referral de esos y. Sí. Pues sí. Bueno, eso es todo por hoy. Uh -huh. Si encuentras la música de despedida, nos despedimos. ¡Eh! ¡Musiquita! <risa> Un profesional ya, Ramón. Bueno, ya toca que me vaya sabiendo cómo funciona esto. <risa> pues. A ver, que estoy buscando la salida. Vale, sí. Bueno, pues lo dicho, que el... acordaros que, bueno, al final, disculpar que el martes no hubo directo, o comenté el domingo pasado que sí cabría, pero, pero no pudo ser. Y, y acordaros que este domingo no es el directo, es el lunes, lo haremos el lunes a las 9 de la noche, la hora virtual, y seguramente el martes que viene tampoco haya, pero sí el Road Explorer es jueves, pero bueno, ya, ya lo iremos diciendo, y nada, ya nos vemos a ver qué sale la semana que viene, porque todavía Ubris era el 7 ¿no? de diciembre, que es uno de los así más gordos que 7, llegan... Más aparte llega de de the Walking Dead Silent Signer Chapter 2 Retribution Ah, pues seguro que jugaremos a ese el jueves que viene <ríe> que yo, sale en quest, en quest solo de momento pero bueno bueno, pues lo dicho, muchas gracias por, por vernos en directo, diferido, como sea y nos vemos el lunes, venga, gracias Gaby, hasta luego hasta luego